Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana vamos a hacer algo un poco diferente. Eh, Ana ha estado aquí con Cintia y han estado eh, decorando la casa. De verdad, han estado pintando unas cosas y vamos a ver lo que han estado haciendo. Bueno, aquí estamos con Ana, y Ana está haciendo un trabajo aquí en la pared. Ana está... ¿Qué, qué estás haciendo, Ana? Pues mira, estoy pintando un árbol que lo que hicimos... Eh, lo, lo primero que hicimos, y la, buena parte de eso lo hizo ya Cintia, es que pusimos agua plus para crear, como ves, una textura en todo el tronco uh -huh. y ahora ya lo único que hay que hacer es pues con pintura acrílica que he traído eh, de varios colores pues voy a irle dando ya el color para dejar el árbol ya en un color pues de árbol o bueno luego podemos decidir si queremos meterle un, algún color de fantasía o no vale muy bien que bueno entonces estás con el tronco ahora y claro, ahora mismo estoy las con ramas, tronco. ¿no? Claro, entonces la textura, como ves, lo, lo interesante es que la textura deja unas, como unos caminos, ¿no? Ajá. Que yo después aquí le puedo meter otra pintura de otro color sí. y enriquecer todo el colorido del, del, del árbol, ¿sabes? Muy bien. Pues mira, vamos a grabar un poco más, un poco más okay. tarde, ¿vale? cuando Bien. hayas hecho un poco más, ¿vale? Vale, ok. Entonces, antes, en esta pared, teníamos un árbol, pero eh, era un árbol que, que, uno, lo habíamos pegado a la pared. Entonces, tuvimos que quitar, quitar el árbol de antes, porque se estaba cayendo, los niños estaban quitando cosas... En donde esté, eh, Cintia y Ana han estado trabajando en, en esto, en poner otro árbol. Y, y Ana, en, en casi todas, todas sus obras, ella a ella le gusta poner un poco de fantasía, ¿verdad, Ana? Sí. Ajá. Sí, a no ser que esté. Eh... Haciendo el retrato de un perrito, de un gatito, sí. pero aún así siempre me gusta ponerle algún color a lo mejor de fondo que llame la atención, que sea diferente. Por ejemplo, en un animal, me gusta mucho en animales de color negro Ajá. ponerle una primera capa, cuando hago los retratos en acuarela, ponerle una primera capa fina de color azul o de color morado. Ajá. porque cuando después vamos va creciendo el negro encima y el pelito siempre se ve un tonito debajo y queda muy bonito y mucho más rico que si solamente pusiera el color negro o el color gris ¿no? Sí, sí, pues aquí en la casa tenemos eh, varios cuadros eh, de Ana entonces vamos a ver un poco de los cuadros de Ana que tenemos en la casa Pues este es un cuadro... Eh, que Ana nos, nos hizo para poner en esta pared aquí entonces sí, fantasía pura, qué bonito vamos a ver otros que tengo que enmarcar y este es una tarjeta de cumpleaños de Ana pero tengo que también enmarcarlo porque esto es más que más que una tarjeta de cumpleaños Vale, ahora... ahora... Bueno, está pintando Cintia. Ahora estoy yo. Cintia, ¿qué haces tú? Yo estoy haciendo las ramas más altas, porque ya me ha echado Ana la bronca, okay. de que le duele el brazo. <risa> <risa> <risa> ¡Qué cara Cintia. <maldura>, <risa> Así que estoy con la... No, no, la verdad es que me gusta mucho. A mí me gusta mucho pintar. Y estoy aquí ahora con, con las ramitas. Vale, muy Estas bien. Aquí. Y nada. Uh -huh. ¿Y por Mariana. qué has querido tener un árbol en, en la pared, Cintia? Ya, ya había un árbol en la pared, ya, ya había uno antes, pero era de. ¿Cómo lo llamarías tú? No es de pegatina, Ana, ¿cómo lo llamarías? Sí. De, como, de pegatina con relieve, ¿no? Era como plásticos, como. Sí, como plásticos duros. Pero que tenían una cosa para pegar a la pared. Pero eso no sé si os caía todo el tiempo o algo así. Sí, ¿no? las hojas se nos caían todo el tiempo. Uh -huh. o, o, o los niños las arrancaban. Uh -huh. Entonces estaba un poco harta ya de ver hojas por el suelo, ¿sabes? Que parecía un árbol de verdad. Y entonces le dije, a Ana, Ana, ¿qué te parece un proyecto de pintarme un árbol? En... Como Ana es una artista, uh -huh. ¿vale? Digo, Ana, ¿qué te parece aquí un árbol? Y vamos, el árbol está excediendo lo que yo tenía en mi mente, ¿sabes? Jamás se me, se me hubiese ocurrido darle relieve al árbol y... Fenomenal. Así que... Son lo bueno de tener una amiga artista. Uh -huh. Y dices, Ana, <risa> necesito un cuadro para mis salón estos colores. Y Ana, como es una artista... Bueno, y habéis visto los zorros que tengo también, que me encantan los zorros. Y Ana me, me ha hecho ya varios... Y también elefantes... Tú también tienes arriba un cuadro que te ha pintado Ana. ¿Como geométrico, dirías tú, Ana? No, es, de, es El elefante llaman, y todo. Lo, lo llaman zentango, en realidad, ¿no? Que es a base de pues, crear... A partir de formas establecidas... Pues creas... Dentro de esas formas, creas otras formas. Eh, puedes crear mandalas y otras cosas. Y entonces queda un efecto muy bonito. Que supongo que el gatito ese que quieres pintar aquí, lo haremos de esa manera, si quieres. Sí, podemos hacerlo también de esa manera. Si tú quieres, sí. Mm. Vale, muy bien. Pues vamos a, a verlo un poco más tarde. Sí, ahora en un ratito vamos ¿Habrá, a hojas? Habrá, habrá, ¿Habrá hojas? Sí, habrá sí, flores. ¿Flores? Sí, sí, y hojas, sí. Vale, muy bien. Sí, sí. ¿Vale? sí luego ¿Qué hacer? hacéis ahora? ¿Qué hacéis ahora? Mira, ahora estamos haciendo una flor. Estamos viendo cómo se hace una flor, cómo conseguimos... Aquí, por ejemplo, le hemos metido un poquito de azul para que se vea, que da de la sensación de transparencia, porque hay una, un pétalo que está superpuesto a otro pétalo. Entonces le metemos aquí más oscuridad y es este pétalo por aquí que va detrás de este. Uh -huh. y ahora le metemos un poquito de blanco. A ver, vamos a ver está? un poco el árbol. Vale, aquí mm. ves, le metes un poquito si quieres aquí. ¿eh? Esto ya lo que a ti te, te, te, te apetezca, no hagas ningún petalo igual, ¿sabes? Es Qué bueno. Un poquito aquí más claridad. ¿eh? por ejemplo aquí le podemos pegar vamos a ver aquí esto a un poquito de blanco También, ¿no? aquí ¿no? Ajá. Ajá. y aquí lo mismo aquí te vas a encontrar de nuevo con el moradito con el moradito porque esta hoja viene por aquí Incluso puedes decidir que ¿qué leches. Vamos no, me a meter un poco azul. ¿Por qué no? Voy a limpiar esto. Ya tienes una tridimensionalidad aquí. Vale. Venga, termina esa flor y hacemos una Vale. Roja. Esta como va debajo, esta no va a ir en oscuro. Esta va a ir normal, ¿no? Aquí no hace falta que vaya oscuro. No, o, o hay sombra. No, tú hazlo con... Luego tú píntalo. Y luego ya lo que te pida. ¿Vale? Luego ya con la práctica te, lo irás viendo. Pero luego lo que te pide la pintura. Vale, como está muy seco, dale un poquito de agua, Un poquito de agua, ¿no? vale Vamos a darle un No se moja suficiente. Sí, pero voy a hacer tam, así un trazo, ¿vale? ¿Ves? Exactamente. Mucho mejor, mucho mejor. Porque se nota también en la pintura cuando le das un solo trazo. Si vas con mucho tal... Vale, muy bien. Y ahora, para, para conseguir que no se te quede esto, lo que haces es... Fundirlo con el resto. Claro, lo fundes. Coges un poquito del otro color y lo vas fundiendo. Y entonces te queda... Aquí te ve que fundido más bonito. Esto lo has hecho tú, este fundido, ¿eh? Mira qué bonito. Y puedes incluso traértelo para acá. Entonces, ¿qué tal el día? <risa> Si cae bien. No curra, pues, bien Entre la comida y, y las hojas. Sí, sí, sí, sí. sí. sí. Está muy bien. esto va a quedar espectacular. Pero espectacular sí. de verdad. Madre mía. ¿Mm? Sí. A ver. sí. Se van a ¿no? instilar este, por un este, como No te vayas a dar, por Dios. <risas> Has hecho una flor nada más. <risas> Repítela, que no es una vacación. Pero ¿no? la próxima, esta semana no, la siguiente estoy de vacaciones. Entonces... Si te hace falta, claro, vengo. Si voy a venir otra vez, no te voy a dejar aquí sola con este proyecto. Vale, Lili. que lo que entre las dos, no es. ¡Ala, te hago una flor! ¡Ala, te hago una flor! ¡Ala, te hago una flor! ¡Hala, te, ¡Hala, te, ¡Hala, te, ¡Hala, te haces bien! repítelo! ¡Multiplícalo! <risa> <risa> Como en el colegio de antes... ¡Esto repítelo siempre! <risa> en la hoja, ¿no? De. Sí, sí, sí. Pues no, no, no, no hablaré en clase, no hablaré en clase, <risa> no hablaré en clase. Pues ahora clase! ¡No hablaré en flor! ¡Venga! <risa> Floh mirando para allá, floh mirando para acá, floh mirando arriba, floh mirando para abajo. Muy bien. ¿Te vas a pasar un Vale, pues muchas gracias. Adiós. Hasta luego.